Tenemos hojas de plátano, hojas de jocote, zacate dulce, tenemos este hojas de tibuilote, tenemos caña de maíz y tenemos también hojas de guásimo. Todo esto son ingredientes y recursos de la finca, que nosotros los tenemos aquí, pero nosotros aquí lo hacemos a mano y tenemos el tiempo y la, el deseo de hacer las cosas bien, aprender a hacer las cosas bien. Ya. Al principio yo decía, por eso siempre, ahora digo que antes yo tenía chancho, ahora tengo cerdo, porque ya aumentamos el conocimiento gracias a nuestro buen gobierno que nos trajo la escuela técnico de campo. Yo soy de los primeros que, este, que ingresaron a esas clases y ahí no sabía qué cosa era raza de cerdo. Raza porcina, yo decía, chancho es chancho. Hoy me doy cuenta que hay mucha este, variedad de cerdos, razas, tipos, líneas y nosotros trabajamos aquí sobre todo en buena genética. Manejamos tres principios. Aquí se manejan en la finca tres principios. Primero, que es la genética, seguido de la alimentación y por último la sanidad animal. Aquí nos preocupamos mucho por el tipo, porque el cerdo esté sano, esté, esté tranquilo, sin molestias. Aquí él que me ayuda aquí ya sabe que a los cerdos no se le puede pegar hay que darle su, su, su, su alimentación a la hora que es pues, pues agarramos el maíz Entonces, nosotros podemos complementar con 6 libras de esto nosotros podemos darle alimentación sin necesidad de otro concentrado este es un concentrado casero que aporta mucho magnesio, mucha proteína, muchos nutrientes necesarios para el animal. Ahí después ustedes van a ver lo que ellos se lo comen perfectamente, porque ellos ya están acostumbrados, aquí desde pequeño ellos ya comen. Les voy a explicar eh, el concentrado casero que hago yo utilizando el, eh, el método de Pearson. ¿Por qué un método de Pearson? Porque me ayuda a balancear adecuadamente el alimento para cada necesidad y requerimiento proteico de cada cerdo. En este caso le vamos a, a, a compartir una fórmula con cuadrado de Pearson para engorde, ¿verdad? Para engorde. Eh, tenemos como ingrediente harina de pescado con un 64% de proteína, harina de maní con un 33% de proteína, harina de coquito con un 15% de proteína y semolina 12%. Eh, tenemos que primero estar conscientes ¿verdad? de verificar nuestros ingredientes, que tienen que estar en perfectas condiciones y de muy buena calidad. Eh, la semolina eh, hoy en día la venden mucho con granza, entonces la manera más práctica de, de hacer una buena selección de semolina es que usted la empuñe, si él le queda formado el puño es una semolina de calidad, si se le deshace esa semolina no tiene ni el 5% de proteína, es pura granza de arroz, entonces tenemos que seleccionar para un mejor resultado, seleccionar nuestros ingredientes y así tener la efectividad buscada. En este caso, ¿verdad? Necesitamos, el cerdo de, para engorde necesita 14% de proteína. Entonces, eh, ¿cómo es el método de, de Pearson? Bueno, tenemos de mayor a menor, 64%, 33%, 15% y 12%. Y esto lo vamos a hacer en diagonal. Harina de pescado, 64%, le restamos 14% y nos da 50%. Harina de maní. Tenemos 33%, menos 14, nos da 19. este, este Tenemos harina de coquito, 15%, menos 14, nos da 1%. Semolina, 12, menos 14, 12. Esto todo sumado nos da 72%, que lo vamos a dividir por 72. Aquí nos va a dar este resultado... Aquí nos vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar 2.77, 1.38, 26.38, 69, este 44, en este caso de harina de pescado, lo redondeamos a 3 libras, harina de maní 2 libras, harina de coquito le ponemos 26 libras y semolina lo redondeamos a, 60, a 70 libras. Todo esto verdad, eh, nos va a dar aquí, si lo sumamos, nos puede dar de 98 a 99 por este, libra y estamos en la etapa correcta. Si la suma de todo esto nos da menos de 98, estamos mal, estamos equivocados. Aquí nos tiene que dar de 98 en adelante y tenemos nosotros un concentrado eh, balanceado para engorde. Adicionalmente yo le pongo... Eh, un núcleo este vitamínico y un núcleo de, de minerales adicionalmente a todas estas libras a todos estos ingrediente yo ahí le pongo pecutrín pues por decir algo pues no me gusta decir las marcas pero si sí, este le meto dos tipos de minerales y vitaminas para complementar este concentrado y sea eficiente una vez <coughs> Elaborado el método de Pearson, entonces comenzamos a la mezcladora. Que esa mezcladora que tenemos ahí, que ya la vamos a ver, eh, fue hecha a base de la necesidad de salir adelante y convertir, eh, <coughs> acomodarse, más, ajustarse a los recursos que tenemos, pues porque a veces no estamos completos.